Avia y la televisión, un continente de culturas. La onceava marcha indígena ya está en Santa Cruz. ¿Cuál es su pliego petitorio? ¿Qué acciones toma el gobierno nacional para atender las demandas de esta marcha? Desde algunos sectores califican esta marcha como política. Si es así, ¿qué actores políticos participan de esta? Lo cierto es que hay temas pendientes por resolver. ¿Será ahora el momento? Por otro lado, ayer se declararon culpables cuatro, entre comillas, ex socios de Arturo Murillo por los delitos de lavado de dinero e incitación al soborno a funcionarios públicos. Esto por la compra de gases lacrimógenos que según las investigaciones tendrían un sobreprecio superior a los 2,3 millones de dólares. Si este proceso judicial sería en Bolivia, ¿se diría que existe persecución política? Esto es Irreverentes. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, arranca una nueva noche irreverente y por supuesto, no estoy solo, están los cuatro irreverentes, Isabel Bustamante, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muy buenas noches a todos queridos compañeros, una noche más al lado de ustedes debatiendo, es un gusto para mí. Andrés Huanca, ¿cómo anda? Buenas noches. Muy bien hermano, buenas noches, buenas noches compañeros y buenas noches a toda Bolivia. Gabo Villalba, buenas noches. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas noches. Buenas noches, Isa. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, Alem. Un gusto compartir con todos ustedes. Alem Quisbert, ¿cómo anda? Buenas noches. Bien, buenas noches. Todo bien, Diego. Buenas noches, compañeros. Esperamos estar al nivel de la, del público televidente. ¿Listos? ¿Lista para esta tercera noche irreverente? ¿Sí? ¿Listísimos? Hoy vamos a hablar de la marcha indígena, la onceava marcha indígena, que ya llegó hace minutos nada más hasta la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Cuál es el pliego petitorio de esta marcha? Así sale en este momento la marcha indígena. Lo venimos construyendo. No tenemos el chorizo de peticiones. No, para muchas veces quedar uno con el deseo de la respuesta. Entonces lo venimos construyendo hasta que lleguemos a Santa Cruz. Si hacen pliego, no pliego, o lo hacen en Guarayo, lo hacen llegando, lo hacen después. Y, por supuesto, que no es política. Eh, la marcha indígena está promovido, está apoyado, está eh, equipado, financiado. Van a entregar el pliego petitorio en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que ahí se podría entablar las mesas de negociación. ¿Y el disparador es una marcha política? Querido Diego, todo acto de nuestra vida es político. Eh, Tú decides venirte a este programa en Radiotaxi o decides venirte en minibús, ya estás tomando una decisión de política económica. Todo acto de nuestra vida es político. Bueno, Salim, eh, profundizo la pregunta, soy más específico. ¿Tiene intereses políticos sectarios o partidarios para ser más específico? ¿O no? Porque veríamos, por ejemplo, en el material de ahora, Veíamos el grito que fue famoso durante el 2019 en contra del gobierno del expresidente Evo Morales. Veíamos a personajes como Amparo Carvajal, que participó de la marcha. ¿no? Entonces, esto deforma eh, la petición, diríamos, petición que según el gobierno no existe. O sea, yo creo que ahorita hubo un pequeño lapsus cuando nos preguntas eso, porque no creo que haya una certeza, un dato duro que nos permite relacionar esta marcha a sectores, digamos, de CREM, ¿no? Que es lo que más se puede intuir, ¿no? Se puede intuir, como ya bien mencionaste, hay sectores de esa extrema derecha que se han acercado a la marcha, está Amparo Carvajal, hay incluso algunos pronunciamientos de personas que están en la marcha, que se han eh, expresado solidaridad con la resistencia juvenil cochalas, hay intuiciones de que sí. Pero no hay un dato duro, ¿no? Entonces yo pienso que por respeto a los derechos, a la protesta, podemos decir que, bueno, quizás es una marcha por una reivindicación eh, sectorial. La cosa sería preguntarnos si realmente es legítimo y qué están pidiendo. Ahora, también hay que problematizar, eh, querido Diego, queridos compañeros de panel, el hecho de que existe también un eh, gran negocio de las tierras en el oriente, ¿no? Uh -huh. Articulado fundamentalmente por dos logias orientales, los Caballeros del Oriente y los Toborochi que fundamentalmente han eh, pues fragmentado la tierra y aplicado esto que David Harvey eh, decía, la acumulación por despojo ¿no? a los sectores indígenas del oriente del país fundamentalmente. Creo que también debemos hablar y ser bien claros. no Estamos hablando de una marcha de naciones indígenas, no solo de polos. Son naciones indígenas que están reconocidas en la constitución política del Estado como tal. Y como tal... Como naciones indígenas, todo el, play, el, pie, el pliego petitorio tiene que ir, obviamente, al Estado Nacional. No, no es ahorita un tema de Santa Cruz, de departamento, no es un tema de Tarija, porque también hay pueblos, naciones indígenas que están en esta marcha del de departamento de Tarija. Las peticiones, las peticiones son las mismas, van a ser las mismas, se, las, se lo puedo garantizar, las mismas que han sido hace 30 años. ¿De cuántas, marchas indígenas, ¿De cuántas marchas indígenas estamos hablando? Esta sería la onceava. Es la onceava. ¿Y qué, ¿Y qué es lo que siempre piden? Respeto a la naturaleza, respeto a sus territorios, respeto a, a sus leyes originarias. Y entre eso recalco la protección de sus tierras, de sus territorios y de sus leyes, que también están... Son parte de la Constitución Política del Estado y pueden revisarla. El artículo 30 es muy claro, ¿no? Los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos están protegidos por la Constitución Política del Estado. Habilitada la línea irreverente 699-899-33. Envíenos sus comentarios, preguntas, de repente preguntas a alguno de nuestros panelistas, a algún tema, proponer algún tema para poner en el debate en torno a... Justamente esta temática que hemos escogido esta noche, que es la onceava marcha indígena. Eh, las reivindicaciones de los pueblos indígenas, de las naciones indígenas y sus derechos han ido en retroceso, porque en algunos medios de comunicación salió que en los últimos años se ha retrocedido en derechos. Claro, y estamos hablando yo, también de avasallamientos de territorios, yo, yo quisiera... y es por eso que también viene la marcha. El avasallamiento mm. de territorios, la pérdida de sus territorios. ...avasallamientos que pasan por encima de las naciones. Perdón, yo voy a, voy a recalcar justamente lo que dijiste, Isabel... ...que yo creo que tú coincides mucho con lo que es el viceministro de Autonomías, ¿no? Él hace poco, hace unos días, dio una conferencia en la cual él dijo... ...porque él, en cuanto se anunció la marcha, se reunió con las organizaciones orgánicas de Tierras Bajas, la CIDOP, ...y dijo, muy bien, vamos a hacer meses de diálogo cada fin de semana para resolver las demandas que tengan en este sector. E invitó a los marchistas a participar. La marcha nunca quiso acceder. Lo que va a pasar ahora, y él lo anunció, este fin de semana van a tener ya eh, el pliego de estos diálogos con visas al 2 de octubre, que es la, el aniversario de la CIDO, y dicen, seguramente, como tú dices, la marcha y esta, la CIDO, la CIDO verdadera, van a coincidir. Y el gobierno nacional está aquí para dialogar. Entonces, no es una marcha que ahorita está en contra, por ejemplo, del gobierno, si nos basamos en su pliego petitorio. Bueno, de hecho, cuando apareció Amparo Carvajal, eh, hubo un sector de la misma marcha que rechazó su presencia. Uh -huh. Esto decían para creo... despegarse de que no se politice. Es que, claro, hay que, hay que llegar a un punto, ¿no? Desvirtualizan la marcha. La están desvirtualizando, porque aquí creo que todos coincidimos que no es un acto político. Es un acto de exigir sus derechos, sus derechos constitucionales, ¿no? Entonces, lamentablemente podemos querer mucho a la señora Carvajal, muchos, algunos, tal vez no, que todos están en su derecho, Obvio, obviamente, no. ¿no? Pero poner un, un, una, un partícipe político ahí, desvirtúa, lo desvirtúa por completo. Mm. Ahora, ¿por qué es tan complejo, eh, Alem, desde tu mirada de antropólogo, por qué es tan complejo... De repente, cohesionar a, los, a las naciones del oriente, ¿o no es complejo? Mira, ten, hoy pasando por la Plaza Murillo, viendo el frontis del, de la Casa del Pueblo, veía tres iconografías. La primera que está arriba eh, representa el mundo andino, la segunda al mundo, bueno, a la macroregión del Chaco y por tercero, en la parte inferior, está la de la Amazonía civilización, barbarie y salvajismo. Creo que esa es la mirada que el Estado está teniendo sobre la sociedad boliviana. Tenemos esa mirada. Estamos viendo a la población indígena mal llamada así. Me parece nefasto que un gobierno plural como se hace llamar los trate como indígenas a lo que son naciones o pueblos originarios en el marco de la historia. Pero no función, son naciones indígenas, originarios, campesinos. Tenemos que redefinir los conceptos. Es como redefinir. Hay sectores políticos que dicen yo soy indio, hay otros que dicen no, no somos indios, somos cataristas. Hay que redefinir. Definir todos esos Pero conceptos. Pero yo son naciones no, está indígenas bien. Yo me reconocidas voy a, yo, yo, por la está Constitución. Bien. Perfecto, hablemos de eso en otro momento. En este momento veamos cuál es nuestra percepción de este mundo. Los vemos a los indígenas de manera esencialista, son los protectores ¿Es algo de la peyorativo? naturaleza. Pero Parece si que fuera esto. algo como el decir naciones indígenas se convierte en algo peyorativo de siempre desde su origen mismo como concepto, es peyorativo. Entonces, en función de esto, volviendo a mi intervención, está sujeto a que los vemos, los vemos, quiero ser enfático en ese, en, ese, en ese término, como sujetos esencialistas, que nos van a proteger el medio ambiente, y esta marcha, como las anteriores 10 viene a proteger el medio ambiente, su territorio, lo colectivo, lo cual es incierto. O sea, lo real, de fondo, es un problema económico. Tú pierdes como andino tu territorio, pierdes tu economía localizada, pierdes tu identidad política y está sucediendo lo mismo. Si bien no se está poniendo en tela de juicio somos o no somos dueños de esta tierra, se está poniendo en juicio cuál es la participación política de estos sectores sociales. Yo quisiera igual ahí diferir con mi colega ¿no? respecto a este tema, en términos de que estoy de acuerdo que justamente muchas veces la connotación sobre los indígenas es romántica, pero bueno, también una cuestión de la autoascripción. Ellos han nombrado como una marcha indígena y ellos como, pues, eh, detentores también de su identidad, pues tienen derecho también a llamarse así. Podemos discutir en otro momento, como dices, pues si es lo más pertinente, pero eso es así. Ahora bien, eh, Isabel tocó un buen tema. Parece que el tema es tierra y territorio, ¿no? Un tema vital, no una cuestión esencial o abstracta. Y en ese sentido yo quisiera cuestionar, se está hablando de estos nuevos avasallamientos, yo quisiera recordar que hace poco, el 2 de agosto, fue el, el aniversario de la reforma agraria en la cual se demostró que durante el gobierno de Janine Áñez lo que pasó fue que la eh, entrega de tierras a los pequeños productores, o sea los campesinos fue deliberadamente detenida, mientras que se abrió a la propiedad a los empresarios Eso fue revertido pero esta marcha no está cuestionando la propiedad empresarial. Como por ejemplo, que el gobernador Fernando Camacho haya protestado porque se revirtió a las tierras de Branco Marinkovic hace poco también en agosto. O sea, es curioso que esta marcha hable de tierra y territorio, pero no apunta a los verdaderos problemas de la acumulación que son los grandes empresarios. Creo que eso deberíamos también cuestionarle a esta, al pliego de la marcha. Ahora, comparando eh, con las anteriores 10 marchas que la precedieron, eh, querido Diego, eh, tenemos que también eh, enfatizar eh, que todas venían con un pliego petitorio contundente desde el principio hasta el final y hasta que se cumplan sus eh, demandas y peticiones. Pero en esta marcha llama poderosamente la atención que digan, lo vamos a ir construyendo en el camino, ¿no? Como que se lo toma a la ligera esta, esta situación. Eh, y también aparece otro actor político, Luis Fernando Camacho, que dice, quieran o no, y yo los voy a apoyar y los voy a recibir en Santa Cruz. No me interesa si ustedes quieren que los apoye o no, los voy a recibir. Y ahí ya demuestra las, eh, la cierta actitud de connotación, de apropiación de esa lucha que puede ser y debe ser eh, de una reivindicación de es que ridículo que no lo reciban, ¿no? Son tan cruceños ellos han dicho como que ellos. No. Ellos han dicho que no quieren vincularse con Luis Fernando Camacho, hay que respetar es que, su autodeterminación. Claro, no, pero, o sea, lo que me digo es, a lo que me voy es que haya una apertura, ¿no? De recibirlos, de tratarlos bien, de llevarles aunque sea comida, agua, a eso me no, voy. ¿no? De su vinculación no con puedes, Camacho, Claro, o sea, no estoy hablando de una vinculación política, estoy hablando de un sentido humanitario de que si tú ves que Obvio, hay no. gente que está marchando durante un mes y ha pasado en el camino un montón de deficiencias, un montón de problemas. No les vas a negar a abrir la de Pero debería, puerta debería de tu despertar casa. suspicacias, ¿verdad? Yo creo que debería despertar suspicacias en el sentido de que la misma Unión Juvenil Cruciñista que está con Camacho fue uno que quemaron los títulos de tierra en 2007-2008 de los indígenas. Ahora de la nada son protectores. O sea, debería por lo menos afinar sus A ver, veamos qué dijo Luis Fernando Camacho. Está aquí a mis espaldas justamente el Twitter del gobernador de Santa Cruz. Lo ponemos en pleno, ahí está. Este Twitter es del 22 de septiembre y dice, hoy los recibimos en la plaza 24 de septiembre, les brindamos nuestro apoyo y gratitud porque realmente se lo merecen. Mm. Y estaba prevista, recordemos la llegada de, la, de esta onceava marcha indígena para el 24 de septiembre. Decidieron desde la marcha postergar este arribo para justamente no politizar, en palabras de los marchistas. Seguimos revisando más Twitter a ver de eh, algunos actores de la política nacional. El presidente del Senado, el mismo 21 de septiembre, también tuiteó al respecto. Lo, las denominadas plataformas que responden a una línea política contraria al gobierno expresaron que también se sumarán a la marcha. Entonces, la marcha, ¿qué objetivos tiene?, a ver, respondemos al presidente del Senado. ¿Qué objetivos tiene? Esto lo tuiteaba hace ocho días, el 21 de septiembre. Eh, bueno, esto Re, fue antes de la. Reitero mi último punto antes de que pasemos con los tweets: de que debería despertar sospecha, suspicacia. El hecho de que Fernando Camacho, parte del Comité Ciro por Santa Cruz, alguien de la Unión Juvenil Cruceñista en su juventud, ahora se preste como un defensor de los indígenas, cuando precisamente en el marco de los indígenas de tierras bajas, el 2008, si no me equivoco, o el 2007, fueron estas mismas agrupaciones paramilitares quienes quemaron los títulos de tierra de los indígenas y agredieron una serie de indígenas de la, de la parte oriental. Como bien dice Andrónico, además hay otros factores, estamos hablando de que el deber hace una romantización de la marcha, con bueno, uno de los medios que se sumó al cerco mediático que negó, por ejemplo, las masacres. O también tienes a Adolfo Chávez eh, dando alientos a esta marcha, es un líder indígena, que sin embargo, después de desaparecer por muchos años, solo apareció para ser interlocutor del gobierno de Yanine Áñez, saliendo varias veces con Roxana Lizárraga. Yo digo, hay, tienen el derecho a marchar, como cualquier ciudadano boliviano, y se debe respetar. Pero claramente también hay ciertas inclinaciones que, bueno, nos permiten sospechar, pues, del trasfondo. Pero es que otra vez vamos a volver a politizar, ¿no? Primero estamos diciendo, no, no es un tema político, ahora venimos, claro, es que la... la la Unión Juvenil Cruceñista y empezamos a politizar. Alguien tiene que defenderlos y según la Constitución, según el Código 200, el artículo 218 de la Constitución Política del Estado dice que la Defensoría del Pueblo debería estar velando por los derechos de las naciones indígenas, ¿no? Eh, pero, pero ahorita eh, no los hemos, o sea, yo no he ¿han visto sido una pronunciación, los derechos en no, esta pero claro, es que en realidad ellos van a, están exigiendo. Hay ahorita una deuda histórica con los con las, las naciones eh, indígenas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes abas Estamos hablando también de eh, invasiones a territorios, áreas protegidas, no leyes contrarias a su a su diario vivir, estamos hablando de exploraciones petrolíferas dentro de áreas protegidas, que ha llegado el momento, es territorio de estas naciones indígenas que están protegidas por la constitución política del Estado. Mira, la, te puedo comentar de que se logró detener una excavación, si no me equivoco, estábamos en el Parlamento, en la Comisión de Economía Plural, y se estaba hablando justamente de un posible, posible, posible. pero ya, pues, estoy, o sea, posible, estoy contando, me puedes dejar hablar, ¿no? De, eh, y se hace la pregunta a los de hidrocarburos si se sometió a la consulta ciudadana, y nos dijeron que sí, y una diputada, ojo, ha sido una diputada del MAS, que conocía al alcalde de ese territorio, lo llamó y le preguntó si efectivamente Hidrocarburos había hecho la consulta ciudadana, como dice la normativa. Consulta previa a la los territorios indígenas, de, sí. No me deja mentir el compañero Gabriel. Y bueno, la respuesta del alcalde fue negativa y dijo que no sabía que en los territorios y en esos predios se podría hacer una excavación, ¿no? Entonces... ¿De qué estamos Pero, hablando hizo, también? Isabel, Volvemos entonces a lo mismo. Tú has sido diputada y vas a decir que esta marcha no es política. Todo es político, querida Isabel. No podemos tampoco engañar o burlarnos de la inteligencia de la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. O sea, que es conoce. político que, no, que es exijan político, los, sus Isabel. derechos que están en la Constitución. Claro, están ejerciendo sus derechos políticos. ¿eh? Ya, político. Yo quisiera intervenir en dos elementos. Uno, lo que dijo Isabel. Eh, necesitan que alguien los defienda. Eso es una mirada paternalista que lo tenemos muchas veces mm. los citadinos frente Patriarca. a la población rural. Ellos no necesitan que nadie los defienda. Siglos lo han demostrado que solos pueden defenderse y conseguir mm. sus propias reivindicaciones. Primer punto, hay que ver que este tema es un tema de territorio por propiedad pública o privada. Los aymaras han tenido la propiedad privada y han consolidado grandes economías a nivel mundial. Lo chaco y amazónico no han tenido este privilegio y están aún... Después de dos siglos de ser república, peleando por el derecho a la, al territorio y al uso de estos en plena legitimidad como autónomos, como gobiernos autónomos. Segundo elemento, eh, ¿es político partidario? ¿Por qué no serlo? La marcha por la vida del 86 no fue política partidaria, no intervino el MNR y el MIR o los partidos trotskistas, socialistas y comunistas lo hizo. Se puso dinero, se puso. La primera marcha indígena del 90 no fue un interés de las ONGs y de los partidos políticos mismos. Lo hizo. O sea, no seamos esencialistas ni puritanos. Seamos honestos y digamos cuál es el interés. Aquí yo veo dos elementos de contradicción. El primer elemento de contradicción del señor Camacho, vuelvo a decir, no es muy lúcido. Primero dice una actitud fascista. Los indígenas no son parte de Bolivia, son otro mundo, son otro territorio y les damos batalla. Físicamente con una violencia extrema y de repente les abre los brazos y diga, pueblo mío, vengan a mí, yo los voy a ayudar porque ustedes necesitan mi ayuda. Un paternalismo realmente nefasto. Eso por un punto. Por el otro lado, ¿qué quiere el gobierno? ¿Cuál es la mirada del gobierno frente a esta problemática? ¿Va a resolverlo? ¿Va a hacer lo que siempre ha hecho en los últimos 14 años? No solo este gobierno, sino los anteriores al 2006. Firmemos un acuerdo, abracémonos y, y todos a su demencia. casa es lo que va a pasar en todo 11 caso. marchas con el mismo debate y no se ha resuelto no, el no, problema no, por favor. yo creo que las marchas han tenido avances como por ejemplo haber llegado a la constituyente y haber sido imprimir ahí sus rasgos y sus demandas realmente la demanda de una constituyente y tener una nueva constitución se debe atribuir en gran medida a estas marchas ¿Funciona yo no, yo la no constituyente? Creo, ¿Funcionó? Gracias, ¿Tiene mejores gracias derechos? A, solo, estamos escuchar, hablando de la gracias, constitución Gracias y a, esta, a esta constituyente, a esta constitución es que ahorita se está interpelando el Estado es en el marco del Estado Plurinacional que ahorita esta marcha pretende eh, demandar territorio por ejemplo, demandar tierra ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo No habríamos, habríamos que dejar la cuestión paternalista pero yo quisiera incentivar igual una... Eh, dar un punto respecto a la cuestión de las tierras. Se habla o se habla constantemente en los medios de que hay un abastecimiento, pero estamos hablando de que para indígenas en la distribución de la isla tenemos un 27% en el marco de, de, del Estado plurinacional, 28% para campesinos e interculturales, estamos viendo 27% 27%, 30% del Estado y 10% para empresarios. O sea, estamos viendo precisamente la economía plural, no hay ese avasallamiento gigantesco de interculturales a los pueblos indígenas. Y respondiendo a tu pregunta, Lem, ¿qué debería hacer este gobierno? Lo que está haciendo justamente ahorita. Se sentó con las organizaciones electas de dirigentes electos, porque lo que están marchando no son dirigentes electos, y dijo, vamos a hacer un pliego y voy a firmar. Si no, si no firmaran, como tú auguras en la, la bola de cristal, pues muy bien, se radicalizan las medidas como debería ser. Pero primero hay que ver qué se hace con esas medidas y en esos meses de diálogo. Yo creo que si hubiera llegado también una solución y que la solución hubiera sido la constituyente no estaríamos en la onceava marcha indígena no de naciones y pueblos indígenas donde siguen reclamando lo mismo. no Entonces, ¿realmente ¿será este año, será este año que realmente se logre solucionar y llegar a un acuerdo con las naciones indígenas? ¿Será que realmente van a ser escuchados cuando hablen de avasallamientos, cuando hablen de f deforestación Mira, la y lógica... protección a la madre tierra, que es lo que más les interesa, es la protección de las tierras, de la fauna, porque no son parte de nuestro diario vivir, no viven en las ciudades, aman su tierra, wow. son su tierra. Por eso también salen a marchar y a reclamar. Ahora, ¿qué pasa con la población de las ciudades y también las autoridades, que de repente tienen una visión desde la ciudad de lo que ocurre en, en estas comunidades. Se sí. influye en la no solución a la problemática a este tipo de situaciones? Claro que sí, no pueden entender la realidad cotidiana de las naciones y pueblos del oriente de nuestro país cuando aconteció lo del TIPNIS ustedes recordarán muy bien, por supuesto que había eh, una reivindicación sumamente importante, la consulta previa a lo que hablábamos acá antes con, con Isabel pero también había una suerte de eh, interpretación desde las ciudades desde los centros urbanos que decían, no, ellos, eh, los pueblos indígenas tienen que cuidar los arbolitos, lo que decía decía Alem, eh, gente que ni siquiera conoce el río Mamoré, gente que ni siquiera pisó eh, el territorio del parque eh, Isiboro Sekure, no, gente que jamás en su vida ha salido de occidente de la ciudad, eh, piensa que conoce y reivindica a las naciones y pueblos indígenas originarios y campesinos del oriente, y pues... Es, eh, llama poderosamente la atención que, bajo esas visiones eh, centradas en su cotidianidad urbana, traten de interpretar o entender o ser defensores de las reivindicaciones históricas, legítimas y legales de los pueblos indígenas. O sea, Mira, que vivamos en la ciudad no quiere decir que no podamos apoyar. No. ¿Conoces el río Mamore? Conozco. ¿Conoces el Tipnis? ¿Has entrado? Lamentablemente no he podido ir al Tipnis, ya. Pero no quiere decir que porque no lo conozca no pueda pedir su protección. Como boliviana, no. porque es también territorio boliviano. Ah, me vas a decir que porque tú no conoces el Salar de Uyuni, ay, entonces, no sé si lo conoces, perdón. O sea, vamos a irnos a otro lado, o sea, vamos a agarrar y vamos a desconocer y vamos a pedir su explotación por completo. No. Pero La idea, la sería idea conocer la es realidad, cuidar ¿no? nuestras tierras. Además, también les recuerdo ¿no? que en el discurso de la ONU, el presidente Arce ha pedido la protección de las tierras ha pedido que se trabaje de forma conjunta con los pueblos originarios campesinos. Sí, ¿no? sí, pero esa sigue siendo, ¿en una qué mirada, sigue siendo una mirada paternalista. O sea, tenemos que ser más reales y ver de este el mundo el mundo boliviano, más allá de los grupos étnicos, rural, urbano, ver que tenemos que construirnos como una sociedad empresarial, una mirada empresarial. Doy los siguientes ejemplos. Hace tres semanas estuve por Cobija y me, me, me voy a las comunidades muy pequeñas. ¿Cuánto vale 100 toronjas, señores? Adivine usted. 30 bolivianos, ¿corresponde al esfuerzo laboral de un agricultor? 30 bolivianos para 100 oronjas, ¿Cuándo, ¿cuánto valió? Y eso pueden corroborar diferentes dirigentes sindicales del área rural altiplánica, ¿cuánto costó la roba de papel 2017 en el campo? 5 a 10 bolivianos como máximo, ¿corresponde? Nosotros los urbanos vemos a la sociedad rural como los subvencionadores. ¿Nos interesa conocer su realidad? Por supuesto que no. Nos limitamos a dos elementos. Desde la mirada del Estado, necesitan educación, denles celulares. Vienen a pedir limosna de diferentes regiones, no solo de, de, de Bolivia, sino de, de, países, bueno, de otros países. ¿Cómo contribuir? Con la limosna. Esa es la mirada que estamos teniendo, contribuir desde la limosna. El gobierno da bonitos, da un departamento, da, una, da un par de celulares y cree que ya ha cumplido. Y nosotros como ciudadanos vemos eh, o actuamos de esa misma forma. Alem ¿Qué Dios, deberíamos hacer? Para concluir, sí, sí, sí. para concluir, ¿qué deberíamos hacer? Ver a una sociedad boliviana desde el Estado con una mirada más lógica empresarial. Yo creo que tienes un pequeño trauma con el tema de paternalista, ¿no? Estamos hablando de que el Estado está obligado a proteger. Está en la Constitución, ¿no? Y en la Constitución no dice, ay, vamos a hacer un Estado patriarcal, ¿no? O oh, vamos a agarrar y todo va a ser paternalista no. Pero está en so... sus textos, lo es Espere. Pero es lo la es. obligación del Estado Proteger a los ciudadanos bolivianos Ciudadanos tanto de la ciudad como del campo Isabel, por igual. pero en la constitución, en el artículo 2 Está reconocido el derecho a la libre determinación De las naciones y pueblos originarios, El derecho a decidir sobre ellos Y justamente yo en parte coincido con Alem en términos de que no podemos nosotros exterior, externamente atribuirles una naturaleza como que ellos no pueden, eh, eh, no sé, industrializarse. Tienen que sí o sí vivir en, en comunión con los animalitos, como decías, con la naturaleza. No podemos nosotros limitar un grupo humano de acuerdo a nuestra percepción de ese grupo humano. Ese grupo humano tiene el derecho a decidir sobre su territorio, y decidir sobre su naturaleza. Eso está en nuestra constitución, con ciertos márgenes de limitación. Ahora bien, ellos donde difiero contigo, Alem. Yo no creo que esa salida es necesariamente la empresarial o la burguesa. Yo creo que hay que realmente respetar la autodeterminación de las naciones y pueblos y eso pasa por respetar a la organización de los pueblos indígenas. En este caso es la CIDOB que reúne ¿cuánto? Eh, 14 regionales. Las 14 regionales se han sentado con el gobierno nacional a hacer su petición y eso es lo que se tiene que respetar. Y eso es lo que sale en ese primer petitorio, sea empresarial, sea romántico, sea lo que sea, es ahí lo que tenemos que aceptar para ese territorio ocupado por los pueblos indígenas. Por ¿sabes? alusión, por alusión. Yo tengo la Junta de Vecinos, la cual no me representa. Es corrupta, fue corrupta, ahora es nueva, fue corrupta, fue prebendal, fue partidaria, fue nefasta y obviamente se robó un montón de dinero. La sido Representa al pueblo indígena, pero, al amado pueblo indígena. Pero tú indígena? puedes representar a tu barrio. No. Ah, muy pero bien. Pero tengo el derecho como Ellos individuo. Sí pero, su territorio. pero tengo el derecho como individuo de reclamar lo que me está afectando. Por supuesto, la Entonces, más No me limites, derecho. no me limites a que un determinado sindicato o un determinado individuo negocie mi nombre. No. Ampliamos. Claro. Tú has dicho hace un par de días seamos plurales en la democracia Hablamos el debate desde el individuo a lo colectivo no del, Y de lo colectivo a lo individuo Bueno, viceversa. también nuestro Estado tiene que garantizar eh, Está todavía constitucionalizado Los derechos, garantías y prerrogativas De nuestras naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos Por supuesto, como Estado Pero el Estado no es solamente nivel central de gobierno Tienes eh, gobierno departamental, municipal En algunos aspectos, en algunas regiones regional Gobiernos regionales Que tienen que responder a las necesidades necesidades de nuestros pueblos y precisamente la marcha indígena solicita y pide también, también esto, ¿no? Tenemos que también no echarle la culpa de absolutamente todo a nivel central de gobierno y viabilizar eh, las soluciones para nuestros pueblos desde todos los niveles de gobierno, que es fundamental. Bueno, también, bueno, por lo que ha mencionado Andrés, ¿no? De la autodeterminación. Eh, entre la autodeterminación no hablamos de avasallar, ¿no? Estamos hablando, tú mismo lo has dicho, que en el artículo 2 estamos hablando de la protección de sus tierras, el derecho que tienen sobre ellas, ¿no? Entonces, ¿estamos cumpliendo eso con los avasallamientos? Permitiendo avasallamientos territoriales que, que van en contra de sus usos y costumbres. Uh -huh. Es lo mismo eh, cultivar una tierra en el oriente que en el occidente, conocer el, el manejo de la tierra en un lugar. Son diferentes ecosistemas, son diferentes culturas que deben unirse en algún momento, pero no de la forma en la que la están haciendo. Me alegra mucho que me preguntes eso, porque yo creo que ha sido un problema bastante señalado el tema justo de eh, la ponte de tráfico de tierras, que es un problema que no vamos a negar y se tiene que solucionar. Pero ¿qué pasó al inicio de este gobierno? El mismo gobierno de Luisa C. Catacora eh, denunció y se perdió su cargo el que era el ministro de Desarrollo Rural. Y, lo, y fue detenido por tráfico. O sea, el mismo gobierno detuvo a un ministro que estaba haciendo tráfico de tierras porque se dijo que ya no se va a tolerar el tráfico de tierras. ¿no? Y en todo caso, yo les digo, veremos qué pasa en las mesas de diálogo. Que las mesas de diálogo se definan. Y de ahí veremos si realmente estaba basallón. Yo les digo, en el 2009 faltaba 70% de las tierras para ser saneadas. hoy nos faltan 10%. Y en eso, como ya les pasé los, los datos... No es que están los eh, interculturales avasallando, más bien lo que molesta es que los empresarios han quedado con la menor parte. Bien, además. a propósito, para cerrar este tema, porque ya es 22 horas 37 minutos, tenemos que hablar del segundo tema. Eh, interesante lo que planteabas, este gobierno ha detenido, por así decir a su ministro. Uh -huh. El año pasado, me acuerdo que le devolvieron las tierras a Branco Marinkovic, muy cuestionadas esas tierras, y lo hicieron ministro de Economía. Pausa y al volver hablamos de la situación de Arturo Murillo. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión. Esta noche irreverente hemos hablado en el primer bloque respecto a la onceava marcha indígena. En este segundo bloque tenemos que hablar de lo que marcó la agenda informativa ayer en la noche y en esta jornada. La declaración de culpabilidad, la aceptación de culpabilidad de cuatro ex de Arturo Murillo por lavado de dinero e instar al soborno. Gracias a Dios tenemos una presidenta firme, con los pantalones bien puestos, valiente. Los van a juzgar y cuando tengan sentencia seguramente tendrán que retornar como Arce Gómez a Bolivia y tendrán que cumplir condena en Bolivia. La más amplia predisposición de la policía boliviana para no permitir escenarios de impunidad. Pero vayamos a desglosar cuáles son estos casos, quiénes son estas cuatro personas, estos cuatro socios de Arturo Murillo, que en este caso específicamente hablamos del caso con sobreprecio, compra con sobreprecio de aproximadamente, según las investigaciones, de dos, más de 2,3 millones de dólares en la compra de nada más y nada menos que gases lacrimógenos. Vamos a ver y conocer a los cuatro exsocios o socios de Arturo Murillo. Sergio Méndez, ex jefe de gabinete de Arturo Murillo, durante el, su mandato como ministro de Gobierno, recibió un soborno de 582 mil dólares. Fue detenido en Estados Unidos. Luis Bergman, delitos de lavado de dinero e intento de soborno. Su pena oscila entre 3 a 10 años de prisión. Fabricaba equipos de defensa tácticos y no letales. Brian Bergman, hijo de Luis Bergman, Participación en delitos de defraudación, su pena oscila de 1 a 5 años. Dotó material a la compañía intermediaria. Ustedes recordarán: Bravo Ethical Solutions, con sede en Miami, donde la hermana de Arturo Murillo era cónsul. Philip Lichtenfeld, participación en delitos de defraudación, su pena oscila de 1 a 5 años. Abrió una cuenta en Florida junto a Luis Bergman. Esto es parte de las investigaciones que lleva a cabo. La Justicia Federal de Estados Unidos. Y la pregunta con la que yo arrancaba el editorial de esta noche. Si esta investigación que complica, y las declaraciones de ayer complican a Arturo Murillo, la situación jurídica de Arturo Murillo, si esta investigación se hubiese llevado a cabo en nuestro país, ¿se hablaría de una persecución política? No se hubiera llevado a cabo en nuestro país, eh, querido Diego, porque eh, en Estados Unidos son sumamente draconianos en su sistema judicial con los delitos de orden fiscal, les interesa el dinero, la plata, cualquier delito con relación a lavado de dinero, legitimación de ganancias de orden fiscal, pues es perseguido por el sistema eh, judicial norteamericano. Eh, Arturo Murillo, y es lo que muchas personas a veces están también un tanto confundidas, no se lo ha, no se lo ha detenido en Estados Unidos por, eh, por ejemplo, las 37 muertes, las más de mil personas heridas, las más de mil detenciones ilegales, los hechos eh, violatorios a los derechos humanos fundamentales acontecidos acá en Bolivia. Se lo ha detenido por delitos de orden fiscal y está respondiendo por ello. No se ha suspendido su audiencia, posteriormente ya se realizó. También en el sistema judicial norteamericano existe la figura de delación premiada, ¿no? A la cual, eh, Seguramente se van a acoger estos, estos actores y hay que entender esa diferencia del sistema judicial anglosajón con el sistema judicial continental latinoamericano, que es sumamente diferente, ¿no? Bueno, también tenemos que hablar de realmente la importancia que tiene el sistema americano en el cumplimiento de, sus, de su normativa, ¿no? Aquí ha habido un, un incumplimiento de normativa muy claro. La ley es la FCPA, una ley que prohíbe a empresas legalmente establecidas en los Estados Unidos que... Puedan cometer cualquier acto irregular y pueda llevar a cualquier delito de corrupción a otros países. Simple como eso. Es una ley muy específica, muy directa, que en su momento empezaron a investigar en Estados Unidos y llegaron que esta empresa de los amiguitos de, de Don Bolas, ¿no? Tú, tú, tú compartías, eran, bueno, eran parte de la misma bancada con Arturo Murillo. ¿Cómo te llevabas con él? Pésimo, pésimo. ¿Cómo te puedes llevar con un tipo tan nefasto como Arturo Murillo? O sea, perdón, no un tipo misógeno. Y creo que nadie me va, me va a desmentir esto y cualquier miembro de la bancada el año pasado, cualquier parlamentario que haya podido compartir cualquier espacio con el señor Arturo Murillo, puede agarrar y decir que el señor era un misógeno. Un misógeno que odiaba a las mujeres, que siempre tenía que hacer cualquier tipo de comentario despectivo en contra nuestro, ¿no? Era un híbrido. Ahora, bueno, retomando el tema, perdón, era un paréntesis, porque es parte <risa> bueno, también de la de parándula bueno, política. Claro, no, no <risa> yo continúo, ¿No? Aquí los amiguitos de Don Bolas, ¿No? Que ya se los ha mencionado, han sido investigados, ¿Por qué? Porque resulta que los señores tienen una empresa legalmente establecida en los Estados Unidos, ¿No? Mm. Pero aquí también hay otra cosa que todavía no se ha investigado, ¿No? Es la compra de pruebas PCR que ha sido denunciada por la Cámara de Comercio Uruguaya, donde una empresa llamada Laza Holding, y por favor revisen, revisen las noticias de ese entonces, eh, bueno, el presidente de la Cámara de Comercio Uruguaya denunciaba que una empresa uruguaya había presentado eh, una, se había presentado a la licitación y tenía el mejor costo. Estaba, y él hablaba de que ha habido un daño económico y un sobreprecio aproximadamente de 25 millones. Laza Holding era una empresa legalmente establecida en los Estados Unidos. Y ¿En creo Florida? Que debe, en Miami. ¡Oh! ¡Qué, pero todo ¿Qué coincidencia? coincidencia! Diego, ¿Qué coincidencia? De lindo, Miami. permítame, tengo que decirlo. En esta ocasión estoy de acuerdo con Isabel, mira. En respecto ya. a su apreciación con Arturo Murillo... Sin en embargo, algo, teníamos, en que algo teníamos que coincidir. Justo, Justo <risa> hoy están juntos. Trabajó en esto. Claro, <risa> Claro, para que hablemos de otro cochabambino que no es de agrado. Pero también quiero decir algo más, otra matriz a esta cuestión de Arturo Murillo. ¿no? Qué bien que Arturo Murillo está en la cárcel, qué bien que están cayendo sus socios. ¿no? Respecto a él como individuo. Pero no hay que olvidar que él está en la cárcel por lo que Murillo hizo en nuestro país. O sea, nos hizo a nosotros. Hace poco antes de venir estaba hablando con un compañero respecto a cómo el 2020, eso es algo que a veces no mencionamos tanto, cómo los militares eran un actor social constante en las calles bolivianas, hacían ejercicios militares en las calles de la paz cuando estamos encerrados en la pandemia. Una de varias. Y eso no solo era para amedrentarnos, sino también era un negocio ilícito para enriquecer a estas personas. ¿no? Lo que le está pasando ahorita a Arturo Murillo no solo es desgracia de Arturo Murillo, es un reflejo de lo que nos pasó a nosotros el 2020 después del golpe de estado. Entonces nos debería llevar a reflexionar, a profundizar en todo lo que fue ese gobierno. Yo creo que hay algo, hay un factor común, uh -huh. ¿no? Hay un factor común medio chinchoso por ahí, que es el factor común de que, mierda, ¿Tienes los apuntes aquí ¿Claro? en el celular, ¿En el celular? ¿O, o alguien te escribe? No, en el celular, <risa> te Estamos viendo en el celular. <risa> Tengo, es que aquí tengo el internet, aquí tengo mi constitución, no sé si quieren verla. Muy bien. ¿no? Muy, Muy bien, bien. preparada, Denise, Isabel. Por favor. A veces sí, a veces no. Pero bueno, aquí hay el factor común, ¿no? Y el factor común es el ministerio de gobierno. Porque también podemos hablar de los nefastitos que han sido algunos ministros de gobierno, tanto en el gobierno transitorio de Yanine Áñez, como en el gobierno de Evo Morales, ¿no? Podemos hablar de Chaparina, La Calancha... Pero bueno, no es el tema ese hoy día. El tema es Arturo Murillo y sus cuatro amigos que se han declarado culpables. Ahora, eh, Alem, ¿será que si esto ocurría en Bolivia? Bueno, Gabriel dice no se hubiese investigado. Tú asentiste, o sea, vas de acuerdo con lo que dice. Pero supongamos que se hubiese investigado. ¿Se hubiese hablado de una persecución política en contra de Arturo Murillo? Por supuesto, aquí nos gusta jugar a ser víctimas, ¿no? Eso, eso siempre pasa y va a pasar aquí para siempre, considero, hasta que no cambie la lógica de hacer política en Bolivia. Mira, eh, yo muy poco puedo, hacer sobre, puedo hablar sobre Murillo. Coincido plenamente con Andrés, coincido plenamente con Isabel. Ha sido un favor hacia, el, hacia, hacia Bolivia, estas actitudes del gobierno norteamericano. Qué lamentable que Bolivia no esté a la altura en el tema legal no es quizás un tema de Estado que se está, bueno, se está tratando de hacer los cambios a la las normativas legales, pero la justicia como tal no funciona. Y creo que eso es la interrogante que yo dejaría en esta mi mi intervención. Mm. No, sin duda, nuestro sistema judicial es sumamente deficiente. ¿no? Eh, ¿Cuánto tardaron para transcribir al inglés, por ejemplo, la solicitud de, de extradición, de de extradición Arturo Murillo? Es un, en esa lógica de los poderes del Estado así independientes como Islas, el poder judicial es lo peor que tenemos en nuestro país y creo que nos lo han dicho la GIEI, nos lo ha dicho todo el mundo y los propios bolivianos sabemos y estamos conscientes en todos los litigios diarios, en los litigantes, los querulantes y demás que eh, pues nuestra justicia es totalmente deficiente y... Eh, mucho por qué trabajar en este sistema judicial. Me acuerdo totalmente con Gabriel. Totalmente, porque lamentablemente en Bolivia no existe separación de poderes. ¿No? Y no ha existido separación de poderes ni con el gobierno transitorio ni con el gobierno del MAS, lamentablemente. Y antes, porque parece por que todos No, No, no, es que en realidad en no, adelante. es que perdón, no es habichoso. que en realidad es que en realidad eso es un factor común, ¿no? Lo tenemos en la Constitución la separación de poderes que es clara la separación Hola. de poderes, ¿no? Pero lamentablemente la justicia está, se inclina más eh, en quién está en el poder en el momento. Lo hemos visto claramente cuando ha habido el gobierno transitorio. El señor Arturo Murillo lo primero que ha hecho ha sido... Ir a, ir a Fiscalía y lavarse las manos, tenía dos procesitos ahí de por medio bien complicados, ¿no? Y que claro, lo primero que ha hecho ha sido ir a lavarse la cara, se ha aproximado a Fiscalía y ha dicho aquí no pasó nada, ¿no? Entonces, claro, estamos viendo una justicia que no le estoy diciendo de que se inclina, no se inclina, no que el más, que el menos, no. Estoy diciendo que se inclina siempre a el gobierno en turno, funcionales no asumen ese rol de autonomía, de toma de decisiones y de, de seguir la normativa y los procesos como deberían ser. Ahora, yo quiero lanzar esta pregunta porque si el próximo viernes 8 de octubre va a ser la audiencia o tendría que ser la audiencia de Arturo Murillo. Uh -huh. Las declaraciones de ayer complicaron la situación de Arturo Murillo, la situación judicial, porque ya hay una aceptación de el, del delito, el ¿no? De o sea. culpabilidad. Uh -huh. Ahora, eh, después de cumplir, imaginemos que se lo condena, ahora los bienes están embargados, estos bienes y el dinero, ¿se va a devolver a Bolivia? Esta es una pregunta que, que a muchos nos interesa, porque en realidad, más allá de que cometió delitos, se robaron nuestra plata en medio de una claro. pandemia. Cuando teníamos que comprar pruebas PCR, que ahora Isabel está haciendo esta denuncia, la compra de pruebas de PCR también, aparentemente con sobreprecios, mientras estábamos encerrados, estamos no podíamos para trabajar. Además. Y para reprimir, y le llegaron gases de Ecuador y de Argentina, además de los que comprábamos. A ver, es casi una locura, pero eh, la pregunta es, ¿este dinero lo vamos a recuperar creo como país? Es. No, no sé. Yo creo que eso es un tema de estados, ¿no? En este momento, lamentablemente, se ha tenido que volver todos unos temas de estados. Eh, ¿Cómo el gobierno boliviano va a manejar esta situación con el gobierno americano? ¿No? ¿El gobierno americano va a hacer algo para tratar de revertir este dinero? Eh, que que, que, debe, tener, que debe tener cuentas, o sea, tiene sea que ser ambos, ¿no? Entonces, claro, se ha constituido dos meses después, ¿no? Eh, y lamentablemente debería haberse constituido en el momento. Mandar abogados, mandar todo y agarrar y decir, nosotros como Estado afectado queremos ser parte querellante de este, de este proceso. Una nueva instancia que precisamente crea eh, la nueva Constitución Política del Estado, bueno, ya no tan nueva, del 2009, es la Procuraduría General del Estado. ¿no? La Procuraduría General del Estado, en términos coloquiales, comunes, viene a ser el abogado de nuestro Estado. Eh, se ha constituido en parte en el proceso eh, contra Arturo Murillo, precisamente porque ese dinero... Eh, y todo ese negociado realizado en Estados Unidos por Arturo Murillo y sus socios ha afectado económicamente al Estado, había una afectación económica hacia nuestro Estado, es por eso que eh, el Estado se constituyó en parte y tiene que pues, recuperar eh, todo lo afectado a, a las arcas públicas de nuestro, de nuestro Estado como tal, ¿no? entonces eh, es fundamental entender también aquello y hacer seguimiento pormenorizado, es por eso que el primero en salir a denunciar y a bueno, a noticiar, avisar a todo el pueblo boliviano que precisamente los cuatro socios de Arturo Murillo se declararon culpables, ha sido el Procurador General del Estado, ¿no? Entonces hay que hacer seguimiento a eso. Yo, yo veo que aquí hay tres debates que hay que profundizar, no solo en este espacio, sino desde, desde casi, desde diferentes escenarios partidarios y políticos de Estado. Primero, ¿qué pasa con esas miradas fascistas que tenemos en Bolivia? Arturo Murillo es uno más de los diferentes elementos individuales que, que denotan un fascismo. Mm. Rubén Costas lo fue, unas consignas de excesivamente Doris, raciales y con fuerza, y no es el único. También nuestro vecino puede serlo. El segundo debate es el tema de justicia, que se está abriendo. Será efectiva a debate. El tercer elemento es el tema de qué pasa con el concepto corrupción. Mm. O sea, es un tema de profundidad, no solo es, pucha, que colonas estaba a Murillo. Y en función a eso, en el tema internacional, ¿qué tan fuerte es el Estado boliviano para interpelar a otros gobiernos? ¿Es fuerte para capaz de interpelar la OEA, la ONU u otras instancias internacionales? Yo creo que esas, esas preguntas se las tiene que profundizar y... Bueno, me quedo con esta primera parte si en el caso hay. Isabel, bueno? mencionaste Samuel Doria Medina. ¿A qué te <risa> no, referías? No, un Era un estaba que que no, perdón. Pero era no, es él que, estaba no, no, no, no, que no, no, no, no, no, no, no, no, ¿A cuál más facho? Es que yo discrepo, no, no, no, no, no, no, no, a no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Camacho, Samuel, de este... Rubén, no ninguno de los. O sea, por eso digo, o sea, vamos a hablar de fascistas. Uf, creo que es una lista un poquito más larga, ¿no? Larga. <risa> claro. Eh, les propongo que hablemos. No sé si en esta semana o la siguiente de la oposición, porque claro, generalmente siempre es tentador hablar del partido de gobierno Estado, y de los gobiernos. Pero, ¿qué pasa con la oposición? No? ¿Qué papel juega? ¿Pero, ¿qué un, hecho, ahorita, un, hecho, un hecho sumamente interesante, queridos compañeros de panel, es pues que cuando asume Janine Áñez de forma ilegal, inconstitucional y legítima y demás, eh, pone a todos sus amigos del legislativo a todos los diputados, a todos los senadores, Arturo Murillo era asambleísta. Claro. Eh, Estaba era de moda. Bueno, elian de, de cabello es que, también. es que en eso, en eso tiene toda, la razón, también, ¿no? toda era la razón. De repente, pucha, la oposición en, en el parlamento terminó vacía, ¿no? Se nos claro. mirábamos Puros entre suplentes. pocos y decíamos, guay, qué ha pasado. Pero ojo, no, entre esos pocos que se han quedado en el parlamento, hemos denunciado, lo hemos denun denunciado al tiranito, ¿no? Porque Claro, internamente López. y siempre y públicamente lo hemos dicho, Arturo Murillo era un tiranito, que con sus ínfulas de grandeza, perdón, pero claro, hemos tenido también a la suplente del, del senador Oscar Ortiz, ¿no? Como jefa de gabinete de Janine Áñez y nunca renunció al cargo. O sea, tenía doble percepción. Ah, mira, llego, son dos bombas hoy. Las PCRs y la doble percepción de la ex jefa de gabinete. Permítame de permíteme, Janine. respecto a las últimas intervenciones que se han dado, justamente yo creo que respondiendo a la pregunta inicial, si se hubiese dicho si es persecución política o no, justamente yo creo que esto revela que hay una especie de esquizofrenia en las interpretaciones de lo que sucede con los políticos bolivianos en la sociedad. Estamos hablando de que Arturo Murillo, que mediante su lugar en un ministerio casi gobernando él, Está preso en Estados Unidos por haber hecho toda esa serie de corruptelas. Dicen es culpable y todo Bolivia dice es culpable, es corrupto. Pero detienen a Yanina Áñez unas semanas antes. Es persecución política. Me van a decir que Yanina Áñez no sabía. Me van a decir que Yanina Áñez no fue socia de ese y muchos otros crímenes. O sea, lo que estoy diciendo. Cuando lo dice la justicia gringa, se acepta. Pero acá es persecución política. ¿Sí? Yo les digo. Que Arturo Morillo es tan culpable como también lo fue su gobierno. Yo marido. creo que también hay que dejar algo bien claro, ¿no? ¿En qué momento baja la popularidad del gobierno transitorio de Janine Áñez? Respiradores. No solo en respiradores, Gabriel. O sea, seremos honestos. Aquí no hemos venido a mentirnos, ¿no? Mm. No solo bueno. ha sido el caso de respirador, Respiradores 1, respiradores 2, las pruebas PCR, los gases, las adjudicaciones, los créditos. Podemos seguir con una lista, ¿no? Los decretos supremos. Solo por aclaratoria, Entonces, no hay verdades absolutas, no hay verdades alternas, tampoco hay mentiras. El otro elemento, cuando hablamos de fascismos, viene el UNE, derecha, los, las dictaduras más largas han sido de izquierda, los gobiernos dictatoriales más fascistas han sido de izquierda. ¿En Bolivia? no solo hablemos pues de los Bolivia, los siete años ¿no? de Banzer eran de izquierda? No, no, no, no estoy hablando de Bolivia, estoy hablando ah. simplemente como aclaratoria para hacer un debate Pero por ejemplo, el Plan Condor, sí. Stroessner, Venga. Pinochet, Videla, tenemos sí, la sí. Junta Militar en Brasil, ¿Todos eran de izquierda? No, no, no, no estoy hablando de eso. Franco, no. 70 años, sí, Franco sí. en no. Hitler, solo, Hitler yo. Solo, Mussolini. Yo voy a votar. No, no, no, igual, no, igual, no, igual, no, igual, igual, claro, ¿Cuál dictadura de izquierda quería llegar? Igual Estábamos hablando de corrupción. Pero también hay que ser bien claros en algo, ¿No? El proceso de Yanine Áñez, ahorita lo estaban, lo estaban mencionando y le estaban metiendo por ahí a Yanine. Claro, creo que ha habido un factor común en muchos bolivianos de que hemos llegado a la conclusión de que... ¡Qué corrupción! ¡Qué jodido! ¿No? ¡Qué jodido! Pero Yanine no está siendo procesada por daño económico al Estado. No está siendo procesada por corrupción. Está siendo procesada, Está siendo procesada por un proceso armado por un supuesto golpe. Cuando en Bolivia sabemos que ha habido fraude. O sea, está bien, hay que enjuiciarla, hay que procesarla. ¿Por qué? Porque ha sido un gobierno corrupto. Nos ha robado a los bolivianos, lo han di dicho muy bien. Lo ha, ha dicho cuentas, justo, material. justo lo has dicho tú. En plena pandemia, donde más necesidades teníamos, nos han robado de frente. Y ¿no? Entonces, de lo en los procesos, los procesos que debería tener el día de hoy Janine Áñez, no es pues un proceso armado por un supuesto golpe, porque en Bolivia ha habido fraude. Una de las Tiene cuatro. que ser por daño económico al Estado. por bien. daño la a la Asamblea Legislativa vidas cuando pública. asumió? Hay 37 vidas, ¿no? ¿Estabas? Está. ¿Estaba? No, porque ella no asumió en la Asamblea Legislativa, no hubo quórum para que asumiera. ¿De cuánto que, Bueno, algunos de tus amigos demás no han querido entrar. Pues bueno... Allá la... ¿Tú estabas dentro cuando...? Sí, nos bueno, han agarrado, nos han... No se ha puto proclamado. O sea, bueno, cuando juramentó ante las sillas vacías. ¿Tú estabas ahí? Estado. Vamos estado a en la otra sesión. Noche, ¿De esto? Hablemos. Claro, de los, es de los pormenores de este momento. Los el miras? chismerío. Sí, ¿qué es? Claro, ¿Qué Mire qué chismosos que son estos cuatro hombres, Dios mío. No, no ah, nos encanta. Nos va, el near, nos va a ningunear, la Isabel. ¿Por no. porque no hemos ido a asamblear? No, asambleísto. y ahorita va a decir, ay, no, el patriarcado, los blancones. Bueno, bueno, bueno, llegamos al final de este miércoles irreverente. Como siempre, un placer escucharlos. Muchas gracias. Mañana. Hasta mañana. Chao, Isabel. Gracias. <risa> Chao, Andrés. Por su atención, muchas gracias. Mañana, ya sabe, un nuevo programa de Irreverentes. El Jueves Irreverente. ¿Qué temas tocaremos? esté atentos a nuestras redes sociales. Por su atención, muchas gracias. Permiso. Buenas noches.